Hola, Vero, ¿cómo estás? Gusto en verte. Bueno, me ha tocado darle seguimiento a tu trabajo. Yo creo que... Ahora sí llevamos a la parte final de, del proyecto y aquí cerrando. Eh, me parece bien lo que estás planteando en términos de la investigación. Eh, nada más sugiero que a la par de la información que vayas generando, ya le vayas dando un sentido de obra al documento. Eh, esto es... Y generando ya una estructura del trabajo de cómo quedaría para de esa manera este la información que vaya recolectando pues se vaya viendo eh, reflejada eh, en una estructura ya y eso te va a servir también para ver qué información exactamente es la que vas a necesitar y cuál pues no está necesaria ¿no? entonces en ese sentido yo creo que te recomiendo la siguiente estructura de un documento yo creo que hay que poner una parte de introducción, ¿no? Donde plantees eh, cuál es la problemática que tú observas y por qué es importante abordar esta problemática eh, que tú estás analizando. Eh, después, otra sección que podrías llamarle como vitrina metodológica o metodología o lo que tú quieras, donde nos digas cuál es... Cuál, ¿Cuál es el proyecto que surgió? ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál, fueron, ¿Cuál fue la metodología? ¿Las herramientas que se utilizaron? ¿Las variables a analizar? ¿La definición de la muestra? ¿La delimitación de los alcances, límites, etcétera? Una siguiente sección que podría llamarse conceptualización o, o tú pones el nombre que quieras, donde puedes discutir eh, qué se está entendiendo por consumo cultural, por oferta cultural y sobre todo por la relación que hay entre educación y cultura, no, con respecto a dado que se está dando en un contexto de formación de bachilleres, eh, bueno, ¿cuál va a ser la relación y por qué es importante visualizar ese tipo de estudios en este, en, un, en una formación de bachilleres, pero en términos generales, este, eh, otra otro punto tiene que ver con, este, con la contextualización. Esto es. Eh, hablé que, que, que explicar en ese en, en esa apartado. este eh, Una explicación sobre qué es el bachillerato de la ODG. Cómo está compuesto, cuáles son sus alcances, su estructura. no Para bajar de ahí al TA, a, la TA, a las TAE. Qué son las TAE, cuáles son sus... El, el, el, cuáles son su estructura, su propósito y en específico relacionados con, con los de cultura y caer de ahí directamente con este, la escuela vocacional ¿no? Este, eh, en ¿dónde está? Cuál, este, ¿qué taes hay? ¿qué tipo de población es la que tiene? etcétera y cerrar esa parte de contextualización con, este, con una fundamentación que permita ver cuál es la importancia de la cultura en la formación de bachilleres desde la Universidad de Guadalajara. ¿no? Un poco para que se vea la contextualización, ya sea en términos de las competencias que se desarrollan, de los saberes o de los propósitos académicos que tendría, etc. Yo creo que eso es lo que habría que estar. A diferencia del, del primero que te decía de educación y cultura, eso es en términos generales, de la formación integral en, en términos generales, en esta parte de contextualización ya es propiamente la UDG, el Sistema de Educación Medio Superior, que tiene que decir con respecto a la cultura, a la formación cultural o la formación artística en particular, con respecto a la formación de bachilleres Después vendría un, otra sección que podrías llamarle análisis de los resultados, donde pongas ya todos los resultados en términos del análisis, qué fue lo que viste, qué descubriste, mmm, cómo está organizada la información. Y cerraríamos con conclusiones sí. Bueno, pues yo te recomiendo esa, esa, esa organización del documento me gustaría que para, la, para el 15 20 de marzo pudieras enviarme ya una primera versión del documento no te preocupes ahorita por la extensión ni nada de ese tipo de cosas, nada no, más es un primer ejercicio para a partir de ahí irlo definiendo eh, es importante que, que si sí hagas este ejercicio Ya de mandar toda esa información Toda así como la tengas Con una primera forma de organización Porque esto es lo que nos va a permitir después Es este, re, eh, pues evaluar, analizar Y ver qué información es eh, Lo que hace falta, qué información la que has generado Y que a lo mejor se puede organizar De, de diferente manera eh, no, Desconozco Fíjate que, que, que traigo ausente Tu contexto conceptual, eh, para eso te voy a dejar aquí unas este, pues, eh, bibliografía que puedas utilizar para, para ampliar, a lo mejor ya tienes, pero lo desconozco, he ahí la importancia de que para el 15 20 de marzo eh, me envíes la, el documento para yo poder hacer una valoración de, de lo que tienes y, y mejorarlo ¿no? la idea es que lleguemos al coloquio ya con un documento muy avanzado casi como para irlo terminando yo creo que están ahí los materiales, nada más hay que hacer ejercicio. Bueno, de todos modos, cualquier duda o que tengas, pues puedes mandarme un correo y lo podemos revisar en concreto.